¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados, hoy es tarde de chavos, chavos inquietos que les gusta la política y que quieren participar y que ven a la política como una herramienta precisamente pues para poder dar sus opiniones pero también para poder accionar una pues una mejor calidad de vida para para los jóvenes porque sí honestamente si checamos los padrones de todos los, los partidos políticos no nos vayamos lejos, de aquí de Puebla híjole, ya ya hay puro como grandezón madurón y hasta vetarro y los chavos, pues bien gracias, pues, pues esos chavos aquí hay dos, al menos aquí hay dos en este programa, me da mucho gusto recibir eh, eh, ya, ya, ya teníamos esta reunioncita pendiente, por fin se me hizo, Ricardo Gali está aquí con nosotros y también Estefanía Meraz. Sí, sí, sí. Y eh, eh, los dos, eh, ambos pues vienen de unas agendas muy movidas. ¿Por qué? Porque recién inauguraron una, una agrupación política que se llama Vamos Juntos Capítulo Puebla. ¿Cómo les fue la inauguración? este, Me imagino que pues, con muchos contratiempos ya me lo has comentado porque pues, el proyecto es ambicioso. A ver, es. ¿cómo está cómo, cómo está la pichada de, de esto? ¿Cómo los chavos pueden entrarle? ¿Para dónde van? En fin, pues cuéntanos. Mira, pues mira, Vamos Juntos es una agrupación política nacional. Se constituye en 2017. Sin embargo, el capítulo Puebla acaba de tomar protesta... ...el pasado 31 de julio de 2022... ...apenas, apenas... ...exacto... ...y, y la, la, lo padre de este proyecto... ...es que está conformado pues por... ...en su mayoría por jóvenes... ...pero... ...lo, lo ambicioso es que nosotros estamos... ...intentando generar... ...este refresh a la política... ¿no? ...este refrescar a la política... ...que tanta falta hace a nuestro estado... ...pero no desde una postura de protesta... ...sino de generar propuestas que verdaderamente... ...inspiren a otros jóvenes y a, a otros ciudadanos... ...a participar... Porque hoy lo que gobierna es la apatía y no podemos aspirar a cambiar una sociedad desde la apatía, desde la falta de ánimo. Creo que hoy necesitamos recobrar esa esperanza que nos fue robada en el 2018. Y, y, y creo que Vamos Juntos es una plataforma ideal para generar esos puentes con los ciudadanos e inspirar a los, a los jóvenes, porque hoy pues, los jóvenes que participan en política son bichos raros y precisamente son bichos raros porque nuestra generación pues, está cansada de los escándalos de corrupción, de la falta de oportunidades y están enfocados pues, en, en, re, en realmente super, sobrevivir porque hoy las condiciones uh -huh. de nuestro país pues no están de desarrollo y, y, la, y las esperanzas para nuestra generación pues cada día son más desalentadoras. Ajá, oye, pero dijiste el 2018 nos la arrebataron, o sea, morenistas no son, de izquierda no son, o, o cuál es el perfil que tiene esta agrupación política? Pues mira, creo que ya hoy el debate ya no es entre izquierda y derecha, Creo ah, que, yo creo que sí, sigue siendo ahí. Yo, yo creo que no, y creo que caemos en el sectarismo, ¿no? ¡Exacto! Hay quien nos califica de sectarios. Y se equivoca. Eh, creo que nosotros somos gente que piensa de manera distinta. Nos hemos dado cuenta, de repente hacemos, cada miércoles hacemos una reunión y debatimos eh, fervientemente ciertos temas y nos damos cuenta que no pensamos igual. Pero somos conscientes que nuestras diferencias no son más grandes que nuestras coincidencias y todos queremos una puebla de oportunidades, una puebla de desarrollo, una puebla con crecimiento económico, una puebla donde se combata la desigualdad y una puebla donde se, verdaderamente se combata la corrupción, cosa que hoy no existe, en ningún nivel de gobierno. No, en ninguno. Entonces nosotros estamos proponiendo esta nueva forma de hacer política, esta nueva forma de hacer política que involucre a los ciudadanos. De acuerdo. A ver... Yo, bueno, les tengo muchas preguntas. A ver, una es eh, eh, cómo hacerlo, o sea, ¿cómo involucrar a los chavos? ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes decir, Estefanía, no? A los chavos que dicen hay política, guacala, hay que flojera, pero hay muchos que sí, ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo llamar a los que sí quieren y cómo seducir a los que dicen ay guacala, ¿no? O sea. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál sería el discurso, Estefanía? ¿Cuál está siendo el discurso ya? Porque ya, ya, ahora sí que ya y llegaron, y, y no ya logramos. están cambiando, exactamente, ya llegaron para quedarse. Mira, en este caso, siempre les decimos, ¿qué te duele? ¿Qué te inspira? ¿No? Uh -huh. ¿Qué te motiva? Porque al final Vamos Juntos es una plataforma que ha concentrado las diferentes causas. Cada uno de los miembros de Vamos Juntos tiene una causa muy específica. ¿No? Uh -huh. ¿Quién, quién es feminista, quién lucha por los derechos afrodescendientes, quién, quién vela porque la legalidad siempre esté por encima de los acuerdos. Entonces, cada persona tiene una causa en específico. Y entonces, nosotros les decimos, esta plataforma es capaz de concentrar esas diferencias por, por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Puebla. Y Puebla merece que nosotros hagamos a un lado esas diferencias y esos discursos de odio que diariamente han alimentado desde 2018. Y nosotros queremos hacer algo desde los valores democráticos, desde la buena voluntad, la honestidad, la solidaridad, el amor, la esperanza. Tenemos que cambiar ese discurso. Y yo siempre les digo, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué los motiva a ustedes para salir todos los días y decir hoy voy a ir a clases, hoy voy a ser un mejor alumno, hoy voy a ser un mejor amigo, hoy voy a ser un mejor ciudadano, hoy voy a ser mejor hijo, porque sí, a todos nos motiva algo diferente. Siempre que preguntan qué es Vamos Juntos, Vamos Juntos es un proyecto generoso que está dispuesto a que el bien mayor esté por encima de cada una de las causas que nosotros arropamos. Estamos dispuestos a dar la lucha en bloque, estamos dispuestos a caminar juntos y hacer un lado esas diferencias mediante el diálogo y escuchándonos. Porque algo que hemos detectado es que la ciudadanía se ha dejado de escuchar. Y entonces, ¿por qué hay tantos conflictos? Porque ya no escuchamos. Nosotros tenemos una diversidad de pensamiento que, como lo dice Ricardo, cada miércoles que hacemos nuestras reuniones, de verdad, cómo combates a personas tan inteligentes, tan preparadas, tan brillantes, con muchas cualidades, escuchando, porque solamente eso te permite quedarte con lo mejor de cada persona y aprender diariamente de ellas para que esta lucha sea cada vez más grande. Oye, y, y a ver, hablando de, de derecha, de izquierda y de centro, ¿cómo podemos situar a, a, a, vamos, a, a vamos Juntos Puebla? O sea, ¿para dónde nos hacemos? Pues somos gente con criterio. O sea, creemos que hay políticas públicas buenas de derecha y políticas públicas buenas de izquierda. Creo que el fanatismo y la polarización es lo que ha llevado a México a donde está. Desde mi perspectiva, nos ha faltado civilidad política, nos ha faltado madurez y, y prueba de que las ideologías no importan es que vemos chapulines brincando de un partido a otro cada elección. <risa> Sí, sí, en realidad claro. la ideología no sirve de absolutamente nada si ni siquiera hay una convicción política de qué defender, hoy necesitamos políticos profesionales y nosotros aspiramos a eso ¿no vamos juntos, aspiramos a que independientemente del color y del, o de la ideología, por ejemplo sí. Fanny en su momento fue dirigente de jóvenes del PRD y, y, y creo que tiene muchas ideas de izquierda pero también es consciente que algunas políticas de derecha son más funcionales que las de izquierda y hablo en este momento en nombre de Fanny porque me ha tocado debatir y ha habido veces que no estamos de acuerdo pero desde nuestra perspectiva creo que tener criterio, no casarnos con una ideología, no comprarles el discurso barato a los políticos de siempre sin duda alguna es, es un verdadero reto, porque mm. la ciudadanía pues ya no cree ¿y por qué no cree? pues porque ha sido decepcionada ha sido defraudada en múltiples ocasiones entonces, ¿cuál es nuestra bandera? el criterio el sentido común, lo que es correcto lo que es defender la democracia, lo que es eh, combatir la corrupción, creo que eso no es de izquierda o de derecha, es de gente sensata, de gente honesta, de gente que verdaderamente quiere un país de oportunidades, que verdaderamente quiere una puebla donde nos sintamos orgullosos, donde el estado en el que vivimos sea ese que soñamos en algún punto. No sé si tú vivas en la puebla que sueñas, yo no. ¿Tú vives en la puebla de tus sueños, Fanny? Creo que nadie vive no, en, la sueña, nadie. en la puebla de sus sueños. Entonces, nosotros estamos abocados a trabajar para construir la puebla de los sueños de cada ciudadano. Pero no lo podemos hacer solo, necesitamos de unirnos todos, de trabajar en equipo y de ser sinceros. No estar de acuerdo en todo, pero en lo que es nuclear sí vamos a estar. De acuerdo. A ver, eh, actualmente se está hablando del 2024, ya... Ya, o sea, los partidos se están componiendo y recomponiendo todos Con miras a estar ¿no? listos para hacer ya las estrategias necesarias desde ahorita Para perfilar a candidatos que ya, muchos prácticamente ya están ahí, ¿no? Ya están así como de, pues este va a ser este o está entre este y este O sea, el 2024 ya llegó, Otro, otra, otra de las cuestiones que ya llegó y ya está aquí Ahora, en esta mentalidad, ¿cómo va a participar? Porque siendo un, una, una agrupación política, pero por supuesto que no se va a perder el 24, ¿cómo va a participar eh, eh, esta agrupación en el 2024? Mira, en este caso, nosotros sabemos que los partidos políticos aquí sienten que ya tienen definidas las candidaturas y que el diputado va a ser senador y que el presidente nos quede, y, y, y nosotros todos los días monitoreamos. Pero hay algo, algo que sí deben de saber, no pueden asumirse demócratas si no abren sus procesos como partidos políticos, porque critican mucho a Morena, pero se comportan exactamente igual que Morena cuando permiten Darles candidaturas a sus hijos cuando no permiten que participen los ciudadanos, cuando no abren los espacios a ciudadanos honorables, honrados. En Vamos Juntos tú puedes comparar a cualquiera de los miembros con cualquier político y de verdad se van a sorprender porque son personas intachables, son personas brillantes. Y entonces yo les pregunto, ¿realmente creen en la democracia? o solamente son tiranos vestidos de demócratas porque pertenecen a un, a un partido. Nosotros desde Vamos Juntos vamos a exigir que no solamente los partidos de la oposición, todos los partidos democraticen su selección de candidatos, porque Puebla merece que haya buenos perfiles, haya personas preparadas, personas con muchas causas y sobre todo con mucha empatía y sentido común. De acuerdo, o sea, eh, dices que bueno, los otros partidos critican mucho a Morena, ¿Crees que Morena es como que de lo mejorcito de sus procesos democráticos internos? Eh, tiene muchos vicios, igual que todos los partidos, pero lo que yo sí he visto en muchos estados es que han podido llegar perfiles que en la vida imaginamos que llegarían, ¿no? Activistas, uh -huh. personas que ya llevan luchando muchos años por causas. Claudia Entonces, Rivera, en la claro, vida. Ejemplo, sí, es un ejemplo... Es que de ¿Se ella. llevó Claudia Rivera <risa> el próximo alcalde? el de La próxima alcaldesa, cualquiera puede ser, es ¿no? Y ese, ese no es el sé sistema. si eso sea bueno o sea malo, la verdad. Pues bueno, yo creo que en, en cuestión de resultados tampoco <risa> tampoco distan muchos o sea, al final. Creo que eh, hay políticos a los que les afecta incluso el tema de género, ¿no? Eh, mm. Creo que nos tenemos que ir a los datos objetivos. Podemos considerar que fue buena o mal alcalde. Podemos considerar que ah, mala. fue bueno, bueno buen alcalde, que Luis Bank fue bueno o mal alcalde. Bueno, ahí yo creo que nos vamos a los, a los sí, datos. Y sí. Sí, cada tiro. quien, ¿no? Y, y, Va a y tener creo una que opinión. creo que la ciudadanía, pues, tuvo su, su, su opinión, ¿no? Y prueba Clarísima. de ello es que la reelección no la ganó. Pero eso no significa que tengamos que conformarnos con los perfiles de siempre. Claro. ¿Por qué? Porque si sí vemos un reciclaje eso y, es cierto, eso y no es cierto. vemos una apertura real a la ciudadanía. Los, a lo que yo creo que iba Fanny es que no podemos permitir que los institutos democráticos que tienen una ley, la ley general de partidos que establece cómo son o cómo deben de llevarse a cabo los procesos internos de selección mm -hmm. de candidatos. Y si nos ponemos a revisar, vaya, yo fui víctima ¿no? en un momento determinado de un proceso de, de selección viciado. En el PAN. En el PAN, correcto. Mm. Entonces, y, y en el PAN y en Movimiento Ciudadano también hubo, porque el otro día vi que aquí vino un mentiroso a hablar mal de mí. Y, y pues la realidad es esa. La realidad es que pues no Fernando podemos... Morales. Sí, correcto. Sí, mintió. ¿En qué mintió? A ver, Fernando Morales dice que es muy demócrata, pero no abre los espacios para los jóvenes. Ajá. no abre plazas para los jóvenes dice que me invitó a hacer una candidatura pero las candidaturas traen signos de pesos entonces, uh -huh. si vamos a hablar a mí no me da miedo decir la verdad ¿por qué? porque yo tengo la, la honestidad para sostenerle en la cara de quien sea quién soy, lo que digo y por qué lo digo uh -huh. entonces no podemos permitir que políticos mentirosos sigan siendo los que designen los espacios uh -huh. entonces bajo esta misma premisa nosotros lo que estamos proponiendo es ser un canal y un medio para que los partidos pues, puedan conocer perfiles ciudadanos. Eso que intentó hacer, sí, por Puebla, que en su momento pues, se quedó nada más en una buena intención, porque los perfiles ciudadanos, que fueron varias propuestas, no llegó ni uno solo. De acuerdo. Entonces, en una agrupación política nacional que sí tiene permitido firmar acuerdos con los partidos políticos, pues sí se pueden impulsar los perfiles que están participando dentro de la propia agrupación, o incluso perfiles que se acerquen a la agrupación y que pertenezcan a la sociedad Esto civil. Esto es lo que va a hacer, eh, vamos juntos. Es correcto, nosotros vamos a tender puentes con los partidos políticos porque sabemos que son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Porque pues, la ley así lo establece, porque las, las candidaturas no. independientes aún no están listas, porque, no. porque ellos mismos se han puesto en los candados. Que impiden la participación. Sí, son imp y es imposible, es imposible que se pueda concretar una candidatura ciudadana, o sea, sí. júntame 10.000 sí. mil firmas, o sea, y el pobre sujeto solo, porque podrá tener simpatizantes, pero no tiene una organización como, tal, el como el un partido, ni el presupuesto, sí, estamos de acuerdo, y entonces, a ver, ¿cuáles van a ser las primeras acciones de vamos juntos? Una de las primeras acciones se va a llevar a cabo el próximo viernes 12 de agosto, el Día de la Juventud. Ah, pues ya, ya es estamos aquí y les dijimos, es la primera de muchas, queremos celebrar el Día de la Juventud con una propuesta a la reforma de ley estatal de juventud, porque hubo ahí un, un diputado que de repente propuso modificar tres artículos y realmente lo que modificó fueron unas cuantas palabras, pues nos hizo ruido eso. Leímos toda la ley y de verdad que es obsoleta. Realmente no es funcional, no funciona, no protege a nadie. Y entonces wow. dijimos que este sea el primer reto de vamos juntos. Leímos cada uno de los artículos, lo debatimos. Los debates son intensos porque realmente uh -huh. cada quien opina desde su percepción, desde su lucha, desde su causa y su conocimiento. Y entonces, el viernes vamos a hacer pública nuestra propuesta a la reforma de ley. Ya, y ese bueno. es un gran precedente para nosotros, porque por primera vez en Puebla va a ser una ley de jóvenes para los jóvenes, porque usualmente todos dicen es que yo traigo esto para los jóvenes, pero nunca consultan a los jóvenes. Y ahí viene como la gran problemática. No entienden por qué no viven estas problemáticas con nosotros. Entonces nosotros con esta experiencia que tenemos, con esta educación que tenemos, decidimos participar de esta manera el, el Día de la Juventud. Y oh, bueno, dale. Ricardo, que te cuente un poquito más detalles de, de esta ley, Ajá. que queremos que sea funcional, Ajá. que realmente proteja a los jóvenes, pero también que proteja a, a cada una de las personas que tengan una necesidad de extra de algo, porque nosotros Ajá. creemos que hay que generar políticas públicas que te den igualdad de oportunidades y okay. de condiciones para desarrollarte íntegramente. Oye, ¿y este diputado quién fue? O sea, le hizo así como al MacGyver, así como, le voy a hacer cosas y no le hizo nada. No, no o sea, realmente, o sea, creo que parte de una buena intención. Sí. Yo creo que no vale la pena quemar a nadie porque no, no lo estamos haciendo con el afán de decir, ah, hizo un mal trabajo. O sea, creo que a lo mejor lo que faltó fue un poco de diálogo con los jóvenes. Claro. O sea, nosotros no, no venimos aquí a... A, a, a linchar a, a, señalar, nada, a, linchar no, a nadie. Él sabrá quién es. Porque al final nosotros Pero, somos propositivos. A, a, al final me dicen, yo sí <risa> me quiero enterar. Pues, el, el chisme, chisme es, es el no. motor del sí, mundo. claro. Bueno, ve, ve, después yo les digo. Pero okay. bueno, la Ley de Juventud del Estado es de 2009. Oye, yo, yo ni sabía que había una ley de la juventud. ¿O ¿Ustedes sabían? Bueno, yo no. A ver, Nos vamos a enterarnos. Aplica. La ley de juventud establece varios... 2009. Va 2009, se okay. publicó en 2009, sí, ha anterior. habido algunas reformas, pero las reformas no han sido sustanciales. Entonces, la primera parte de la, de la reforma de lo que nosotros estamos proponiendo es... Uno, pues establecer plazos, porque si no hay un plazo, pues las autoridades pues se la pasan sin hacer sí. absolutamente nada. ¿Pero para qué es esta ley? O sea, no, no bueno, regular, ¿para defender que sus... Otorga derechos a los jóvenes, okay. aunque todos los humanos tenemos los mismos derechos, uh -huh. los jóvenes somos un sector importante que tiene que tener un motor y un impulso, un impulso claro. en su desarrollo. ¿no? Hablamos de temas de emprendimiento, temas de salud, temas de desarrollo familiar, eh, temas de economía, temas de educación... Un sinfín de derechos que al final pues son dogmas, ¿no? son, uh -huh. son buenos uh -huh. deseos que tienen la, todas las leyes. ¿Qué pasa si tú no tienes un mecanismo operativo dentro de la propia ley? Pues la ley se vuelve obsoleta. Eh, obsoleta y deja obsoleta, no es funcional. Con, para decir, ¿Por para qué de... esta no es funcional? Por ejemplo, la ley habla de un plan estratégico que se tiene que generar cada, cada, cada sexenio o cada año. Primera nota establece un plazo. Nosotros estamos proponiendo que cada sexenio, porque es al final estatal, el, el, el director del Instituto Estatal de la Juventud presente el plan estratégico, que no lo presenta de manera unilateral. Existe un consejo de políticas públicas en materia de juventud que desde que se creó la ley no se ha conformado ni una sola vez. Oye, ¿hay un, ¿hay un director estatal de la juventud? Sí. Yo no sé y hay sea. directores municipales de la juventud Bueno, de, ajá, del municipal sí es Pero Carla. no en, los municipios hay. Pero no pero en todos, todos los municipios, municipios Pero estatal yo no lo conozco Creo que ni existe No, sí existe, está ah, designado ¿sí? Pero lamentablemente como no es operativa la ley Pues andas en un marco normativo Donde pues tienes puras lagunas Y donde hay lagunas pues te hundes ¿Y, y, y desconocimiento también y descon Bueno, él debería de conocer la ley todos Deberíamos los... todos de conocer, yo, yo ni sabía que había uno de Pero la tú no eres la directora de. del, del instituto. <ríe> uh, no, mira, yo mira, así todos me conocen la ley porque la conocen, pero no. A ver, ok, eh, estás comentando algunas de las propuestas que tienen ustedes para que realmente se utilice la ley. Porque somos un país de leyes que no se aplican y que no, no no se conocen como este caso. Diría Cicerón, mientras más leyes tienen un Estado, más corrupto es, y eso es lo que está pasando en México, aprobamos leyes, leyes, leyes que no se cumplen, y entonces lo que nosotros queremos hacer es que esta ley verdaderamente trabaje en función de los jóvenes, generar el plan estratégico, conformar el Consejo de Políticas Públicas, que verdaderamente se conforme el fondo para apoyar a becas, proyectos, este emprendimiento que tengan los jóvenes. La destinación de... de... De su propio recurso, que no sea menor al 5% que recibe la Secretaría de Educación Pública, que es en donde se encuentra este, concentrado o inscrito el, el Instituto Poblano de la Juventud. ¿Por qué? Porque si le damos recursos propios puede implementar el plan estratégico del que hablamos, que genera el Consejo, que está conformado por sociedad civil, algunas universidades. ¿Existe este consejo? No. Nunca se ha conformado. Nunca se ha conformado ah, inventes, la creación de la ley. No inventes, inventes. Ah, pues con es... razón nadie sabe nada. pues Ahí está, parada la ley. Exactamente. Y entonces lo que queremos es dar todas las propuestas que generen que esta ley sea 100% operativa, pero que además permita que realmente se generen políticas públicas para los jóvenes porque no es lo mismo un, lo que vive un joven en Puebla capital que lo claro. que vive un joven en Chichiquila claro. eso es lo importante y lo que hemos analizado con, es una constante para nosotros la desigualdad la promueve el propio Estado cuando tú no le das esos recursos para poder implementar políticas públicas que den plataformas de igualdad entonces el Estado es el encargado de esta de implementar esta desigualdad porque Uh -huh. no hay no hay manera, hay, aquí como en Puebla Capital sí pueden tener un poquito de recurso para hacer algunas cosas en Chichiquila estoy segura que no, claro. ¿no? de por sí el presupuesto sí. es chiquito y entonces para, tienen que elegir entre si ayudamos a, a, a mujeres o ayudamos a los jóvenes, entonces para que eso ya no exista si sí queremos que haya un recurso. Y lo designado. peor Estefan, es que ni a uno ni a otro, no ayuda ni a las mujeres y ni a los jóvenes, ese es el problema real. O sea, pues ojalá fuera uno u otro, pues son a los dos, a ninguno ayudan. Ok, eh, ¿cuáles son eh, las necesidades principales de los jóvenes? O sea, se los pregunto porque son jóvenes, porque les gusta la política, están metidos y ya vi que revisaron la ley que yo no sabía ni que existía. ¿Cuáles son? Pues mira, yo creo que hay un sinfín de necesidades y creo que segmentarlas en, una, en un grupo reducido sería equivocado. Pero, okay. Pero creo que desde mi ¿De perspectiva llegar? la relevancia es el tema del primer empleo. ¿no? Hoy a los jóvenes se nos menosprecia por uh -huh. el hecho de ser jóvenes, uh -huh. se nos invisibiliza. Eh, creo que hay un tema desde lo político hasta lo empresarial donde pues por ser joven eh, pues no se te brinda la oportunidad o se te quiere pagar algo que no es justo, o sea, al final el tiempo, el, el esfuerzo, los estudios pues tienen una contribución y en esta propia ley nosotros lo que estamos fomentando para combatir eso es que la bolsa de trabajo que dice que debe de existir pues verdaderamente se cree a través del de trabajo conjunto con las cámaras empresariales y que los estímulos fiscales que establece la ley porque la ley habla de estímulos fiscales pero no te dice cuáles entonces que los presidentes municipales pues tengan herramientas pues para incluso atraer inversión, ¿no? Si yo te doy, ah, a lo mejor, eres, eres una empresa que se establece en el municipio, por ejemplo, de Cuautlancingo. Oye, pues te voy a ayudar a que tus licencias de funcionamiento, pues si tienes un X porcentaje de jóvenes en tu plantilla laboral, pues bueno, no te cobro la licencia de funcionamiento, o no te cobro tal derecho, o no te cobro tal permiso, o el, el predial de tu negocio no lo tienes que pagar. Ese tipo yeah. de incentivos queremos generar. O el gobierno del estado incluso podríamos... Eh, generar que no se pague el ISPT, no el impuesto sobre nómina uh -huh. de los empleados eh, okay. jóvenes, no Ajá. creo que hay muchos incentivos. En el tema de, de, de salud sexual, pues bueno, Fanny te puede dar muchísimo mejor mejores datos, pero Puebla creo que tuvo en el, en el año, de, en los años de pandemia, pues 14 mil embarazos, eso que habla de una falta de política de prevención de embarazos uh -huh. y de educación sexual en la población eh, joven. Uh -huh. eh, ¿Qué otra qué otra necesidad? Uh -huh. Bueno, acceso a la vivienda hoy a ver, pregúntale a cuántos chavos de 35 años para abajo, de 29 años para abajo, pues tienen la facilidad de acceder a un crédito para la vivienda. A hay un sinfín de necesidades, claro. maestrías, o sea, hoy con los sueldos que hay no puedes pagar una maestría. Claro. Vaya, nos podríamos ir eh, to un, un, todo el día. Sí, claro, acciones? No, no. ahorita lo, lo que comentaste son vitales. A ver, José Antonio Ambrosio, eh, Maribel Juárez, Felipe Jesús Márquez, Laura Cruz, Patti Ramírez, eh, Tabata Bueno, Ernesto Aguilar Jordi, saludos, regidor, eh, Lidia Cano, Fabián Pastrana, Ricardo este, W. Gali, es es, ah, es tu papá, saludos, señor, qué bueno que le eche por los a su hijo. Velázquez Vivi, Miguel Ángel Ceballos López también nos están viendo. Saludos Miguel, eh, Damián Benta, eh, Vianey Lisset eh, Quijada nos está viendo. Y Pati dice, qué hermoso, licenciada eh, Erika, Dios llene de bendiciones a todos los miembros de su programa. Mi admiración y respeto para entrevistar a, a sus invitados y es bueno ver que los jóvenes tienen interés por la política y y tengo curiosidad, el caballero Ricardo Gali, es familiar de Tony Gali, te está preguntando, tiene buenas ideas, ojalá y no sea más de lo mismo, que lo único que cambiaría es la etiqueta. Dice, tiene razón que, haga, que, que eh, haya nuevos, nuevos perfiles. Pues sí, tiene toda la razón, ¿no? creo que hay que... pero sí, sí es su familiar, <risa> pero pues es así como... como, como de lejitos... ajá, como, como que es así como que la oveja negra, así de los galis, es lejano, es lejano... no, pues todos los galis venimos de la, de, del mismo árbol, obviamente la familia ha crecido, y, y evidentemente, pues a ver, eh, mi bisabuelo y el abuelo de, de, de Tony, el que fue gobernador, pues eran hermanos, evidentemente la familia crece... Eh, hay respeto, hay, yo le tengo eh, admiración por lo que logró políticamente, pero pues yo estoy construyendo mi propia carrera, ¿no? Creo que siempre lo he establecido. Yo, a diferencia de otros políticos, yo no me cuelgo de los éxitos de mi familia, ni dependo de mi familia para que me pongan en una posición política. Uh -huh. De acuerdo. este, Pues sí, porque si no, pues ya, yo hubiera sido diputado, ya estaría haciendo, otro, y pues le sigue picando piedra, ¿eh? Eh, Fabián Pastrana dice, una propuesta fresca y sin politizar, es lo que se necesita en este país, órale, Jesús Arroyo Chávez, TRM, Leticia Guzmán, Claudia Saucillo, Laura Cruz, ¿cómo podría ser parte de Vamos Juntos Puebla? Saludos. Nos podría enviar un mensajito en nuestras redes sociales, búsquenos en nuestras redes sociales, Vamos Juntos Puebla, en Facebook, Instagram y en Twitter, y con mucho gusto los invitamos a, a dialogar, a charlar, a que nos conozcan. A los, nosotros nos reunimos todos los miércoles en, en la noche, ya cuando terminamos como actividades del día o de trabajo. Y, ¿Dónde y, es, es el búnker? El búnker. Es, es en la Colonia La Paz, ya cuando nos esquivan. Uh -huh. No nos vaya a hacer que nos vayan a venir aquí a sí, levantar. Sí, sí, así sí. como el club de los búfalos mojados. Así, tenemos así aquí de, nuestra así. guarida. Entonces, la clave, la clave. La clave, sí, Órale. el clave es contraseña. Y entonces nos reunimos para que vayan conociendo qué estamos haciendo, cuál es la siguiente acción que vamos a implementar, porque nosotros algo tenemos claro, nosotros vamos a ganar la confianza de las personas con nuestras acciones, porque así como lo hemos hecho de manera individual, lo estamos haciendo de manera colectiva el día de hoy. De acuerdo. Eh, Claudia Sausillo, Leticia Guzmán eh, Ortega, eh, Nicolás Gali Chumacero, ¿él que es tu es primo? O que es tío. Ah, es un tío, es ah, Pues, y papá. Saludos, pues saludos, tío. felicidades al tío, Fernando Reyes, Armando Mendoza, Miriam Moreno, Jesús Sergio Ramos ya, y saludos, Claudia Sausillo dice: Me encanta escuchar jóvenes tan preparados como ustedes. Muchas felicidades. Dice Ricardo Galo, dice Sausillo. No, es, no, pero. ¿Cómo? A, a, aparte, nos estás escuchando Ricardo Galo Sausillo, porque no, él, él, él es Ricardo Galo. Pues a lo mejor es mi cuenta. Que está <risas> es que él tengo aquí el celular. Ajá. Oye, onda. pero ¿cuál es tu segundo apellido? Sausillo. Ah, sí, ok. Yo creo que no está. No, pero dice Galo. Ah, aquí no. dice, mira, acá está. es error de dedo? El, ah, yo Ajá. creo que ese error Es error de dedo, de dedo, de dedo ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Sheila eh, Sambel también nos está viendo y dice: saludos en el foro. Es tiempo de relevo generacional. Pues estamos de acuerdo, pero, o sea, me cae que los maduritos no quieren soltar el hueso, ¿eh? Bueno. De pues. verdad. No, y cuando lo sueltan es para sus hijos. O sea, ya basta. Y te digo una cosa, sí me he encontrado con chavos en donde su papá, pues, es o era un gran político. Sí los, sí, y, y, y se ve que tienen la vena política porque desde chavos siguen al papá y, y, y realmente les gusta la política saben para qué es y ahí están o sea hay pocos pero si los hay la gran mayoría están ahí no este es calentando el asiento y es una pena o sea deberían de, de, de, de, de haber una ley en donde se prohíba a ver no se sancione el nepotismo que se sancione el nepotismo sí, claro. y, y estos chavos están ahí calentando el asiento ya hay un montón y, y, y me cae, los hemos invitado aquí, se exhiben solitos, se exhiben solitos, dices, no, ya, ya, ya, me cae, que para qué les pregunto, es que el auditorio es muy inteligente y se da cuenta, facilísimo decir, no, este, puta, otro más, ¿no? Y ahorita son regidores y son de estos directores de, de municipales, ¿no? Y es la hija de fulanita, y ahí está, y, y puro adorno. A mí no, me consta uno, que no trabaja. Pero también es un poco culpa de la ciudadanía. Creo que también tenemos que hacernos responsables de no involucrarnos. Creo que gran parte del, gran, del grave problema que enfrentamos es que... No un, es un, un grueso de la población, un, un, un amplio sector de la población, pues no sabe quién es su diputado local, no sabe quién es su diputado federal. Vaya, hay personas sí. que no saben ni siquiera quién es el presidente municipal. Entonces... A través de Vamos Juntos uno de nuestros ejes de acción es eh, el de participación ciudadana y uh -huh. el de valores democráticos. Entonces vamos a ir desde una postura pues, muy puntual contra acciones de gobierno hasta la sensibilización y socialización de lo que hace un político. ¿Para que Pues para que las personas uh -huh. pues, también sepan a quién exigirle. Pues, ¿Cómo te exijo si no tengo claro qué hace quién? ¿O cómo te exijo transparencia si no sé Pero, quién gasta en qué? Ok, ahí sí voy de acuerdo Pero muchos, ahorita por ejemplo Son directores municipales Ahí sí que, o sea, ahí son imposiciones Que ahí nos metieron O lo meten a la planilla de regidores Esa no falla Lo meten a la planilla de regidores Y ya de ahí lo ponen en la dirección En una secretaría ¿No? En donde no hacen absolutamente nada Y es muy triste ver eso Bueno, Gaby Guzmán Saludos Gaby. Ah, ¡Saludos, Gaby! ¿Cómo, Gaby ¿Cómo estás? Vino. ¡Claro! Sí sí sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Te extrañamos! Dice, saludos, dice a, a, a Fanny y a, a Ricardo, ¿te dicen Fanny? Sí, y Fanny. Fanny. Uh -huh. Ya, de acuerdo. O sea, a mí no me manda saludos, Gaby. O ok, sí, no okay está bien, está bien. Dice... Eh, muchas felicidades, Ricardo, ah, ah, ah, ah. y este sí. Gali y Afani, muy bien. Dice, es importante recuperar la confianza de la ciudadanía, muy bien. Y también Mónica Gali. A mi hermana. Eso. Yo me tocaba a mi familia. Perfecto, como debe oh, de ser. Si entrevista, no, ¿Por Porque ¿sí? hay políticos que ni su familia votaría por ellos. Ah, ¿no? eso es cierto, eso es, ¿eh? Por sí. lo menos en mi casa sí votarían por Eso, mí. perfecto. Sí, pero tú, tú no los metes al partido para que voten por sí, porque es la única forma. Esa es la gran diferencia en oh. vamos juntos con los demás. Nosotros claro. no tenemos familiares. No, pues ¿no? sí, es que así y, otra, y otra que les, Nosotros realmente venimos de la cultura del esfuerzo. Todos y cada uh -huh. uno han construido su trayectoria a base de su propia causa, de su, de su propio trabajo, de sus propias ideas. Y eso es importante, ¿no? Porque porque estamos enfrentándonos a esto, ¿no? Y uh -huh. yo siempre se lo digo a Ricardo, como a mi amigo, yo me enfrenté a eso en el PRD y por eso renuncié. Claro, porque no hiciste si bien. Pues. Porque mis, y siempre les digo, me pueden criticar muchas cosas, pero mis valores no me dan para guardar silencio cuando le quitan la posición sí. o el espacio a alguien que puede ser brillante, destacado, con ideas, preparado, por el por darle un espacio a un militante, al hijo de un militante, es que yo creo que eso es claro. deshonesto y siquiera para mí, entonces, si yo lo exigí en su momento, yo lo voy a seguir exigiendo desde afuera, porque yo sí creo, y no porque yo merezca, sino porque todos los demás jóvenes que participan, que son activos, que tienen trayectorias brillantes, tienen más capacidad que algunas personas, entonces es importante democratizar a los partidos políticos precisamente por esto, para que ya no haya esos dedazos que ofenden ah, claro. a todos los ciudadanos en Puebla. Claro, o sea, a ver, si ya eres dirigente, ¿cómo pones a tu hija, o a tu hijo, a tu, a poco no, a tu familiar, ahí lo metes como, como parte de la cuota de tu partido, o sea, es la cuota para el partido, no quedas, para tu familia. O te quedas con la pluri uno, que también, o eres presidente del partido, sí. o eres diputado, o presidente municipal, o diputado federal, ¿Por qué? Porque hoy vemos una tasque en los puestos. ¿Por qué? Porque Atás. se quieren quedar con la plurinominal 1 y al final tener la dirigencia. ¿Y para qué quieren eso? Pues para poder negociar de manera directa la siguiente posición. Entonces realmente ni se abocan a trabajar la, la, el fomento de la vida democrática de la sociedad uh -huh. civil, de la sociedad que es el, el, el, el principal objetivo que tienen los partidos ni tampoco legislan, ni tampoco gobiernan en favor de la ciudadanía, no. porque es bien dice ¿no? No, el dicho, no. el que mucho abarca, poco aprieta, y eso está pasando en muchos en los partidos políticos claro. de este, eh, Ah, dice, dice Gaby, ya me manda saludos, ¿verdad? ¿verdad? No, si, me tengo que tirar <risa> al piso <risa> para que me manden saludos, si no, ni me pelan. Dice, Pati, dice, Ricardo Gali, muchas felicidades, mis respetos y gratitud para Tony Gali. Fue quien te preguntó que si eras este, algo. Entonces ya te está diciendo que felicidades. Dice: eh, respetos y gratitud para Tony Gali, ya que nosotros recibimos apoyo de él. Y qué bueno que usted se abra camino por sus propios esfuerzos. Ay, mira, qué linda te habla de usted. No, pues que, que, bueno, oye. que no me hable de usted. Ay, mira, Hace rato sí. veníamos platicando de, hace 13 años Juan entró a la universidad y yo hace 10 años que entré a la universidad. Ajá. Entonces, pues ya llovió porque, pues ya tiene un ratito que... Ah, pero, pero están chavos, están chavos. No, oye, no, ahorita que, no, puro Rucailo ahí, no, pues sí, me están súper jóvenes. Dice, me encanta Estefanía Meraz, su carisma, su sencillez. Para el desenvolvimiento político. Ojalá y los veamos pronto en acción política. Tienen excelentes ideas y ojalá inviten a otros jóvenes que también sean buenos para la, para la política. Muchas felicidades. Bienvenidos todos. Pues en eso están. En eso están, ¿eh? O sea, quien quiera, quien tenga una inquietud y que no les convenza ahorita ningún partido, que no les interesa entrar a Acción Nacional o a Morena o al Perú, lo que sea, pues podría ser un acercamiento, ¿no? Muy sano. Eh, estar aquí, ¿no? Y ya, pues ya, ya verán, ya probarán y ya sabrán si se quedan o no. Dice Relix Matt, también nos está viendo. Y Gaby también dice, en Vamos Juntos somos un cúmulo de ciudadanos valientes y congruentes. Ah, también Gaby está ahí, sí, obvio. Claro. Ah, ok. Lo que dice Fanny es importante, se tiene que priorizar el bien común antes de que el interés personal. Eh, JB Castillo Mares nos está viendo eh, Julián Rendón Tapia nos está viendo Y Gaby también comenta, dice Vamos juntos, somos un cúmulo de perfiles valientes y congruentes Lo que dice Fanny es importante, se debe priorizar el interés común. Bueno, o sea, como que le agregó más cositas de lo que... Y JB Castillo dice Lo que pasa es que los hijos nacen con la misma vocación de servicio De servir a la ciudadanía y al pueblo Y se ríe, jaja o sea, es broma, lo estás diciendo. No, es que, es lo que comenté hace ratito. Es que hay algunos que sí, que sí lo valen. Sí, claro, o sea, por supuesto. A ver, hay, hay como en todos ¿Cómo se llama el del PRI? El que ahorita, el, el regidor, es este. Que ahorita es de, de acá de la del Ayuntamiento de Puebla. El regidor del PRI. Ah, ah Leo. Leo. Bueno, Leo es un gran perfil. Sí. Es Leo, este. su apellido. Soto. Soto. Claro. Por ejemplo, Leo Soto vino acá. Brillante. Está pues es un Chavo. Talentoso. Ese sí, es que sí. de conoce su tema. Conoce su tema, movido, con Pero una él gran sí vocación. Ha predicado con el ejemplo sí. de toda su familia. Sí. De, o sea, tiene una trayectoria porque todos los días ha picado igual que su familia. Sí, Entonces, claro. eso es importante. Se, ¿no? se mueve y, o sea, y muy bien. O sea, cuando uno. Bueno, aquí en esta posición, cuando estás. Incluso todos. Échate una platicada con quien sea y a poco sí. no lo calas. Pues sí. a mí me pasa igual, pues yo lo calo. Y digo, bien, este chavo bien sí. su posición, pues, dices brillante. va, o sea, sí abona pero la otra lista así de los de una espantosa <risas> X es larga, larga, larga y bueno eh, eh, eh, finalmente eh, Ricardo y Estefanía pues están viendo eso, están así son como pescadores, ¿no? que están viendo a ver, ¿no? o sea, ahora sí que eh, aglutinar a chavos que les guste la política que quieran incursionar y ver una manera creativa ¿no? de alzar su voz para hacerse escuchar. Sí, a no. ver, finalmente, eh, eh, por ejemplo, con esta acción de esta ley, ¿no? Que sirva, que, que no, ya la, la están como, como cepillando así, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a pulirla. ¿Qué van a hacer después? O sea, porque es un trabajal. O sea, lo que están haciendo es un trabajal. Entonces, este, si ya tienen la ley, ¿a quién se la van a dar o...? ¿Hay pues una mira, cercanía hay, con el Congreso, con el Gobierno del Estado? Con hay diferentes vías. De a hecho, ver. tenemos ya una ruta trazada. Tuvimos la fortuna de que nos acompañara Eduardo Alcántara, quien es diputado local en el Congreso del Estado de Puebla. Y le platicamos sobre la iniciativa y él nos ofreció, eh, él es el eh, encargado del tema del Parlamento Abierto, pues de socializar este tema. Porque al final pues nuestra ley no es perfecta, es perfectible. ¿no? Claro. O sea, es, es el, el objetivo de la ley es... Pues bueno, nosotros identificamos estas problemáticas, vamos a socializarla con otros jóvenes, que nosotros también vamos a organizar nuestros propios foros para nutrirla, y, pero qué mejor que hacerlo ya desde una institución como que, que es la indicada, que es el Congreso del Estado, ¿para qué? Pues para que se termine de nutrir correctamente y que ahora sí se pueda pasar a votación. ¿Qué pasaría en el supuesto de que fracasara el tema de parlamento abierto y que no, no se diera este, este ejercicio? Pues bueno nosotros estamos convencidos de que tenemos la capacidad de ir a las universidades y convencer a otros jóvenes de que esta ley les conviene e incluso ir aportando nuevas ideas a mm. nuestra propia ley okay. creo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados traemos un sinfín de, de iniciativas que queremos realizar y a su vez pues vamos a estar realizando trabajo de tierra, ¿para qué objetivo? pues para inspirar ¿por qué? porque hoy necesitamos jóvenes, necesitamos políticos que inspiren claro. hoy, yo la verdad y me da mucha tristeza decirlo, pero no tengo un referente, a lo mejor en Puebla, de políticos que estén en funciones y que me inspiren. Y, y creo que hoy hace mucha falta eso, que, que podamos decir, yo quiero ser como Fanny, ¿no? Yo cada vez que voy a una junta los miércoles, pues aprendo muchísimo y me nutro y, y me motivo. ¿Por claro. qué? Porque veo en mi generación esa posibilidad de transformación que en muchas generaciones no ha ocurrido. Yo sí les puedo decir hoy a todos los ciudadanos de Puebla Es que nuestra generación no le va a fallar a, a Puebla Y que nosotros no estamos dispuestos a morirnos Y dejar un país peor del que encontramos en nacer. Perfecto, eso, me gusta, me gusta Bueno, pues muchísimas gracias, gracias mi querido Eva. Ricardo Gali Muchísimas gracias también, Estefanía Meraz Gracias a ti, y gracias, gracias pues, a todo, todo, Victoria Y pues la mejor de las, de las suertes eh, este, Esto por lo regular, sí pues se desea, pero pues sabemos que la suerte no existe más que el trabajo, entonces les deseo muchísimo trabajo productivo, que den a conocer a Vamos Juntos Puebla, eh, es el, el capítulo Puebla, y que pues, eh, puedan aglutinar a muchos jóvenes y que los pongan a chambear. Ese es como que mi deseo, y estamos en contacto para ver cómo, cómo les fue con la ley, ¿no? hay que darle seguimiento a esto, a ver... Eh. Yo, bueno, me voy sabiendo de que hay una ley de la juventud, yo ni idea. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a gracias, Amos. ¿eh? Sí, gracias a ti. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por todos sus comentarios. Eh, déjame ver si leí todos. Ajá, sí, todos. Ya leí absolutamente todos. Gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. También sigue nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de los conjurados y dice Gaby Guzmán, gracias por el espacio, pues a la otra también nos acompañas con mucho gusto, mi querida Gaby. Besitos, pase usted una excelente noche. Yo soy Diana Bertó, sobreviviente de violencia vicaria y pertenezco al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Soy mamá de Elena y estoy esperando que la ley me regrese a su lado. También estoy en espera de que el juez tercero federal en materia de amparo civil dicte sentencia para que mi hija pueda regresar al estado de Puebla, así como la juez eh, del juzgado oral familiar pueda dictar sentencia de custodia a mi favor. Ayúdame a conseguirlo.